Nos acompaña María José. Día de concientización contra el cáncer. Nos acompaña María José Serrano, ella es la tesorera del patronato contra el cáncer del nordeste. Y está María Molina, doña Mari, vice tesorera del patronato contra el cáncer del nordeste. Así que para ella, saludos, muy buenos días. Buenos eh, días. Para nosotros es un gran placer tenerlas acá. Buenos días. Adelante. Buenos días. Buenos días, gracias por recibirnos. ¿Cómo no? Buenos días. Bueno, ¿Cómo, ¿Cómo se ha ido desenvolviendo sí. el patronato? ¿Cuál es la situación actual, digamos, en términos materiales ¿no? del patronato? Bueno, yo les voy a decir una cosa. Nosotras nos sentimos muy orgullosas de nuestro personal porque durante el 2020, que fue difícil para todos, nosotros protegimos nuestros pacientes oncológicos. Estuvimos cerrados y... Cerramos para todo el mundo, menos los pacientes oncológicos, porque consideramos que ellos no podían dejar de recibir su tratamiento. Cerramos una semana porque no sabíamos cómo podía eh, eh, pasar nada y no queríamos que se infectara a nadie. Gracias a Dios, las medidas que tomamos nos permitieron que solamente del personal nuestro, solamente hubiese 27 personas que salieron con COVID y todas… Están bien de salud, no fue nada grave y se, se, se quedaron en sus casas hasta poder volver a sus eh, labores. Por otro lado, queríamos informarles que nosotros ahora mismo, de enero para acá, hasta el mes de octubre, hemos visto 178 pacientes oncológicos, de los cuales 45 son de seguros privados. Los otros son todos pacientes subsidiados. O sea que de Senasa subsidiado Senasa de Senasa. subsidiado. El único seguro ARS es, que es subsidiado Es decir que sí Que están recibiendo ayuda del sí, gobierno Sí señor. Nosotros como patronato Lo que ayudamos a esos pacientes Que son de seguro privado O subsidiado es Como todos saben El gobierno, las ARS Tienen un millón Para casos de alto costo Nuestra labor es cuando se le acaba el millón, antes de que se acabe el tratamiento, hay una manera de solicitarle al seguro porque por ley no se puede parar el tratamiento, que le adelanten algo. Si tardan un poquito, nosotros como patronato le adelantamos el medicamento, si tenemos donaciones, usamos esas donaciones para que el, el tratamiento nunca se pare. Por otro lado está lo que es alto costo y ahí yo sí me voy a aprovechar un poquito de esta, de esta emisora porque alto costo ayuda mucho en medicamentos oncológicos que son bastante costosos y en personas como la que nosotros recibimos en nuestra institución les es muy difícil. Nosotros ayudamos dentro de lo que se llama la solicitud porque hay un papeleo que, el, todo tiene papeleo en la vida uh -huh. Uh -huh. y también la otra problemática es que ahora para alto costo el paciente es el que tiene que ir a santo domingo o a santiago a retirar su medicamento wow. nosotros queríamos hemos solicitado si algún funcionario está a la escucha sí, eh, hemos la escucha. solicitado que como patronato nos confíen eh, y nos permitan demostrarles que nosotros tenemos la capacidad de poder manejar y esos la man y la honradez sobre, sobre todo, todo eso sobre todo eso de manejar eh, el, los pacientes de alto costo los medicamentos de alto costo porque nosotros tenemos pacientes que vienen desde Samaná Sánchez o sea todo no el norte exactamente entonces para un paciente oncológico ir personalmente cuando está en un momento de, de quimioterapia o que nos está enfermo uh -huh. tener que ir a Santiago o a la capital, es realmente un poquito fuerte. Eh, yo le hablo por nuestra zona, seguramente que en el sur tienen que pensar lo mismo que nosotros y no se puede centralizar tanto cuando se trata de, on, de oncología. ¿A dónde que deben ir? Esas? A, eh, Alto costo está en Santo Domingo y en Santiago. Y en Santiago. Se lo que deposita... queda más cerca es Santiago. Sí, pero tardan un poquito más en el proceso eh, de recibir los documentos y de, de entregar los medicamentos. Entonces nosotros lo que generalmente hacemos, le, por, le llenamos todos los formularios, le preparamos todo el expediente y le pagamos el transporte a Santo Domingo para, con, una persona, con un acompañante para que puedan ir a retirar sus medicamentos allá. Oye. Ahora mismo tenemos cinco pacientes a la espera de respuesta de alto costo. Eh, entonces, ¿desde cuándo está esta medida de que la persona tiene que presentarse de manera personal? Eh, realmente hubo eh, hace como dos años o tres años. Lo que pasa es que a veces nosotros los seres humanos nos aprovechamos aún dentro de la enfermedad. Entonces, han, han habido algunos casos que ha hecho que el gobierno decida ver personalmente el, la persona y entregárselo personalmente a la persona. Pero son decisiones que respetamos como oncológico, tienen razón, porque uno tiene que tener ciertos controles, pero sí solicitamos que nos permita nosotros como patronato, que tenemos la capacidad de poder hacer ese tipo de… Eh, ¿No eh, le han dicho a ellos que que por ejemplo, si la persona les firma a ustedes un poder de representación, eh, ¿no se podría con un poder no, de representación? No, tiene que ser la persona que tiene. Nosotros le ayudamos en todo lo que es eh, formulario, expediente, solicitud, todo eso lo, lo trabaja eh, trabajo social. ¿No se podría entonces invertir que en vez de que el paciente vaya al lugar que sea eh, eh, una comisión o, o, un, o uno o dos inspectores de, de, de la institución que vaya al lugar donde está el enfermo? No, no se permite. Nos, a, en algunos pacientes, ustedes saben que el, hay pacientes más mayores o sí. pacientes que no tienen el, la educación escolar para poder eh, enfrentar ese tipo de, de situaciones, eh, a, lo acompaña una persona de trabajo social pero generalmente dejamos porque también el paciente tiene que, eh, que ver y lo tienen que ver a él también, o sea que es normal. Eh, una pregunta, ¿cómo subsiste el patronato, eh, doña María? El patronato recibe una asignación del Estado, ¿verdad? Nosotros en estos últimos meses hemos, no, no tuvimos sin re recibir nada, pero han vuelto. Gracias a Dios hemos vuelto a recibirlo. Okay. Eh, es normal porque siempre estamos auditados. Eh, nos piden siempre que mandemos eh, todo nuestro estado financiero. Tenemos que cumplir con unas normas sí. porque como ONG estamos reguladas también. Por otro lado tenemos donaciones, pero lamentablemente el 2020 ha sí. mermado bastante. Transformó todo. Transformó. Y este 2021 también. Sí. Eh, entonces, a el María Molina, usted dice tesorera. Sí, así mismo. Eh, ¿Cómo está conformado este patronato? Bueno, eh, el patronato contra el cáncer del nordeste está conformado por 13 miembros de una junta directiva. Eh, cada uno tiene su función. Cada uno contribuye de manera eficiente a, a todo lo que tiene que ver con eh, mantener vivo ese organismo tan importante eh, para toda, no solo para toda la región, sino para todo el país. Eh, nosotros eh, hacemos actividades de captaciones. Eh, cada uno también eh, tiene una cuota eh, para contribuir a, a todo lo que eh, luego pues, le, le devolvemos a los pacientes en beneficios, porque esa es nuestra razón de ser, llegar a los más necesitados. Nosotros eh, coayuvamos eh, al paciente en, cuando se habla de alguna cirugía, eh, le cubrimos parte, lo, lo, los pacientes eh, que visitan y, y utilizan nuestros servicios eh, están exonerados de copago, o sea, no tienen que pagar diferencias de seguros. Ah, eso, es importante. eso es muy importante, ¿verdad?, porque en sí ayudamos a, a todo el que nos visita. Eh, también cuando un paciente ya es eh, diagnosticado eh, de cáncer, pues eh, que tenga que, que acceder a los servicios de radioterapia, de quimioterapias, eh, también en, en el oncológico, en el Instituto Oncológico, pues nosotros tenemos eh, la unidad de quimioterapia para dar respuesta en ese sentido. Las radioterapias pues la dirigimos ya sea a Santiago o a Santo Domingo y le costeamos eh, parte de los gastos, le costeamos eh, transporte, eh, también le ayudamos en la canasta familiar porque un paciente eh, que se está recibiendo ese tratamiento pues eh, regularmente está inmundo deprimido. Eh, necesita de una alimentación para poder eh, seguir eh, batallando con, contra este gran eh, mal. Eh, también el Instituto Oncológico y el Patronato, pues de la mano con, contribuyen a, a gestionar todo lo que tiene que ver con los diferentes seguros. Eh, hasta eh, a veces van personas a utilizar nuestros servicios y están indocumentados, no tienen cédula, no solamente extranjeros, y nosotros pues le, le ayudamos para que puedan acceder al servicio de, de SENASA eh, contributivo, es eh, eh, subsidiado, perdón. Eh, también nosotros eh, ayudamos en medicamentos, los medicamentos de alto costo, eh, la gestión ya que María José pues expuso, pero en cualquier otro tipo de, de medicamentos, porque tenemos una unidad de, de, de trabajo social en el patronato que visita periódicamente a los pacientes ya eh, eh, que tienen eh, que dar seguimiento y, y en gran medida pues esa misma unidad en ese seguimiento va eh, percatándose de todas sus necesidades. Al final también pues cuando hay alguna situación catastrófica, alguna muerte eh, o alguna o algún evento como en casos de, de esas tormentas que han pasado, el patronato también se hace presente y, y en los últimos gastos, en los gastos fúnebres, o sea que siempre estamos presentes en, en todo lo que necesiten nuestros pacientes. Sí, una, una pregunta. La señora María hablaba hace unos minutos de lo que tiene que ver con lo que recibe el patronato. Hablaba del apoyo del, del seguro eh, Senasa. Senasa, pero ustedes como institución, eh, ¿reciben alguna eh, algún ingreso económico mensual de parte del Estado? Sí, sí le dije color? que sí. Nosotros recibimos una… una un aporte de la, presidencia. de la presidencia sí nosotros lo recibimos lo que eh, lo que le estaba diciendo es que al cambio de gobierno ustedes saben que siempre se revisa, retrasó se sí. retrasó pero ya gracias a dios hemos vuelto a recibir. una una cosita y aclarar este aporte lo hace la presidencia no no está un aporte que por ley le haya asignado el con, eh, a través de una disposición congresual. Sí, ten, no, de congresual no. Tenemos un aporte del, del, de la presidencia y un aporte de la del Ministerio del ministerio de Salud. Ah, de Salud. salud. A ministerio este de tipo de, de, de apoyo como oncológico. Exactamente. Eso es mensual, ¿verdad? Vemos mensual, mensualmente. Nosotros tenemos que anualmente, antes de, de volver a recibir eso, tenemos que mandar... Eh, todo toda la documentación, documentación financiera y eso lo podrá hablar la persona del oncológico porque es la que es lo que están a cargo de de, de esa parte muy bien sí porque eh, es importante también aclarar que el instituto oncológico eh, es la unidad productiva del patronato o sea, eh, nosotros no solamente recibimos la PAC. Eso es importante que lo aclare. Sí. Porque pareciera que el oncológico no, es el patronato. No, no, no. no el oncológico es, la es el hospital que atiende los casos de cáncer. Exacto. Eh, desde su etapa temprana hasta el final. Hasta el final, así mismo. Entonces, Bien. pues eh, el instituto es la unidad productiva, la unidad que recibe eh, eh, eh, eh, las, las eh, cantidades eh, eh, eh, cuantificadas para poder eh, también eh, al patronato pues eh, eh, otorgarle eh, parte de esos beneficios que van eh, a favor de los más necesitados y además de que nosotros nos mantenemos el año entero haciendo actividades para recaudar fondos. Ustedes saben y han sido testigos oculares de que hacemos las caminatas, de sí. que salimos a pedir a las a las instituciones comerciales, de que eh, eh, ahora mismo estamos con la publicidad de estas hermosas pañoletas que estamos ofertando a todas las damas Diga para que puntos. la luzcan en este mes. Los puntos, ¿dónde están las pañoletas? está eh, Siana, está Caprice, eh, New Parisium, eh, Only Trendy, eh, el, el, el Instituto Oncológico y eh, Agencia de, de Viajes Félix y nosotras mismas estamos siendo portavoz, yo he colocado muchísimas pañoletas casa a casa, o sea llamo a mis amigas, lo pongo por las redes y han dado muy buenas respuestas, damos… Las gracias eh, por la respuesta que hemos tenido con, con esta actividad. Hemos visto, y no solo las tres personas que teníamos hoy acá, sobrevivientes de cáncer, pacientes del instituto, el nivel de gratitud, de agradecimiento con el instituto, y así sabemos que son todos los pacientes que ustedes reciben allá. Háblenos de ese proceso que se da cuando el paciente llega al instituto, el seguimiento, el tratamiento y hasta el final tratarlos, como dicen ustedes. Bueno, el proceso, primero quiero decirle una, una ponerle un, una cosita más, decirle, miren, eh, ayudar a paciente oncológico no es solamente dar, eh, darle Recursos. dinero, no. Ayudar a paciente oncológico y ayudar es poder detectar a tiempo. Y para eso está el, el, el IOEN. Y si nosotros tenemos un IOEN con equipos, con médicos buenos, eso nos ayuda a poder ayudar más adelante. Por eso está el IOEN. ¿Qué es el IOEN? El IOEN es el Instituto Oncológico donde reciben. Donde recibimos como una pequeña clínica. Okay. Eso es, para que sea más fácil para ustedes okay. entender. Entonces, en, en, entonces, cuando llega vas. un paciente que viene una mujer, hacerse un papenicolao o una mamografía y se detecta que hay algo, el paciente que entra al oncológico o al ION, para decirle, pasa ¿Para primero por, familia, por el médico familiar, que es la puerta de entrada que le, hace toda, le manda hacer toda su analítica, todos sus estudios, para de una vez saber hay algo aquí, tenemos todo preparado y cuando lo tiene los resultados, de una vez se manda la, al especialista, es decir, si tiene que ser oncología eh, ginecológica, si tiene que ser a nivel de gastroenterología y una vez que está determinado, entonces se pasa a lo que es eh, el oncólogo para empezar su tratamiento lo antes posible y poder hacer eh, eficaz y, a, y oportuno la situación. La otra cosa también es que nosotros tenemos lo que es trabajo social. Cuando nos llega un paciente así, que le, llama, le tenemos unos, eh, unos color, un color especial a esos pacientes, tienen prioridad, entonces un triaje de prioridad y van directamente a trabajo social, para que el trabajo social inicie desde una vez, si no tiene cenaza subsidiado, como dijo Mari Molina, eh, porque no tiene cédula, se le busca su cédula, se solicita cenaza eh, subsidiado y generalmente le tengo que decir que cenaza subsidiado de ah, una responde. vez responde. Qué bueno. Siempre pues, responde. Entonces me baja un poquito la, sí, el, que lo así. que yo me pasó ahorita, que estaba muy incómodo. Sí. Para, pues, pero es que realmente en individual. El dominicano suponemos que el Estado nos garantiza la salud. Por eso tanta inversión en hospitales, tantos hospitales tenemos. Y ir a un hospital es prácticamente muchas veces una odisea y tener que ir al sector privado porque la salud pública no me la, no me la, y no que... me la responde. Y si tenemos seguro, es otra es que el subsidiado situación. tiene su partido, eso es de conocimiento público. Bueno, para de, estas enfermedades, de toda manera, y los privados también. Eh, Realmente nosotros como como patronato tenemos que sentirnos eh, agradecidos de claro, los lo de las ARS. No nos pagan igual que las clínicas <risa> privadas, para que lo sepa, nosotros como subsidiado nos pagan ras con ras casi. Pero nosotros hacemos Pero les pagan. Pero nos pagan. Y podemos, con eso podemos ayudar, que si no tuviésemos eso, nosotros no pudiésemos ayudar tanto, porque las donaciones que recibimos no son realmente, no son, sí, suficiente. claro, no no, son no, suficiente. suficientes, no. nunca serán suficientes en casos de alto costo oncológico. El día de hoy, ¿qué tiene el patronato? ¿Qué hace, aparte de venir y ponerlo en contexto en esta mañana, en de mañana? ¿Qué otras actividades están realizando hoy? Bueno, este año, lamentablemente, por COVID, no nos han permitido ciertas actividades ya. por el distanciamiento. Entonces, tenemos pocas actividades. Lo que venimos a este programa es para que la gente sepa que no hay que tener una actividad para donar. Poder donar sin ningún tipo de actividad. Está. Y okay. quiero que ustedes sepan que nosotros tuvimos... Una donación de una institución de Estados Unidos uh -huh. que nos mandó un contenedor lleno de equipos médicos, wow, de medicamentos. No todos eran para ser usados en nuestra institución porque no tenemos eh, ortopedia. Uh -huh. Pero nosotros como patronato, cuando recibimos eso, lo donamos a otras instituciones. Uh -huh. Y yeah, eso bien. es también parte de la labor del patronato ser eh, captador. Empat, eh, captador y empático con sí. otras instituciones cuando bueno. recibimos algo que no podemos usar. Gracias. Excelente. Agradecerle a María José y a María Molina y felicitarle grande. por ese trabajo y a todo el, el, el equipo del Patronato mandarle un mensaje de aliento de que continuemos por esta labor que realmente vale la pena. Carolina. Muy bien, pues Gracias. recordarles a todos que estamos en la parte sur de la ciudad esperándole y a sus órdenes. Y por favor, visítenos, sí. vean nuestra planta física, vean nuestros empleados. Y que y, se chequen se revisen. que se chequen, ¿verdad? que se revisen y a tiempo, muchos pueden ser eh, vencedores. vencedores. Sí. Pero si se deja pasar el tiempo, lamentablemente. Pues hacerse está en una mamografía. Enfermedad. Felicidades, Mamografía la y también el, la próstata. Sí, ustedes también. se olvidan, no. hoy es el día de la mama, sí. pero los dos que matan más a la sí. mujer la mama, al hombre la próstata. No, sí, y y al es. hombre también le da cáncer. Bueno, de, ya de, tuvimos de, de, un sobreviviente de, sí. de cáncer. Aquí. Sí, sí, así es. Pues muchas gracias a ambos y gracias nosotros a continuamos aquí con este programa especial que Telenor ha reservado para visibilizar a los afectados del de cáncer de mama, no solamente mujeres sino también hombres y sobre todo visibilizar también al patronato y al oncológico en su labor eh, titánica que realiza. Vamos a una pausa y al, con, y al regreso tendremos la entrevista con Elizabeth Antonio. Con ella vamos a hablar a continuar hablando de este tema y del, y del oncológico.